Con la llegada de la nueva generación de consolas ya en los próximos días, muchos de nosotros quizá necesitamos todavía ese empujoncito para decidir qué consola elegiremos y pasar las próximas fiestas navideñas disfrutando de videojuegos. Para muchos no es opción tener dos consolas, por lo que es importante saber qué las hace diferentes. En un video pasado ya te hablamos de las bondades del PlayStation 5, y hoy es el turno de la poderosa bestia que Microsoft trae a nuestras alas, la nueva consola Xbox Series X. ¿Es esta consola digna de ocupar un lugar en nuestro centro de entretenimiento? te invitamos a que nos acompañes a conocer lo que Microsoft tiene para nosotros. Game Pass En los últimos años, la estrategia de Microsoft ha cambiado y ha seguido un rumbo que muchos no esperaban de la industria de los videojuegos, y es así como Microsoft llegó con la idea de su novedoso servicio Game Pass. Si eres un fan de Xbox, estamos seguros que es muy probable que Game Pass sea parte de tu vida gamer, y si no es así, es algo que realmente tienes que considerar al pasar a la siguiente generación. Fans de todo el mundo disfrutan actualmente de este servicio que provee a los videojugadores de una extensa librería con juegos que van desde el clásico Xbox hasta juegos First Party en día de lanzamiento, pagando solo una fracción de lo que nos cuesta un juego completo. Al día de hoy este modelo de negocios es completamente viable para Microsoft y le genera una gran cantidad de ingresos, por lo que todos sus esfuerzos están orientados a hacer este servicio cada día mucho mejor. A pesar de que Xbox Series X no llegará al mercado con una gran librería de exclusivos, y además algunos de sus juegos como Fable 4, State of Decay e incluso Halo han sido retrasados hasta después del lanzamiento, contar con este Game Pass nos asegura que tendremos algo que jugar desde el primer día. Retrocompatibilidad Por si creías que Game Pass no era suficiente, Microsoft nos trae la única consola de nueva generación capaz de reproducir todos los juegos de generaciones pasadas. Así es, lo escuchaste bien, todos los juegos sin excepción alguna. Y esto es algo que a todos los que han sido fieles a las consolas de Microsoft definitivamente les da una razón más para seguir con el legado de Xbox. Desde el día de su lanzamiento, la nueva Xbox Series X será capaz de correr cualquier título sin ningún problema, y no termina aquí, siendo posible incluso usar periféricos de generaciones pasadas. Esto es algo que definitivamente es un punto a considerar, ya que si sigues dentro del ecosistema de Xbox o eres nuevo dentro de este universo, podrás descubrir joyas que tal vez dejaste pasar, e incluso encontrar buenas promociones para adquirir juegos de calidad a un muy buen precio. Poder de procesamiento Comparando el poder de procesamiento de la nueva consola Xbox Series X directamente con su rival más cercano a la nueva PlayStation 5, Xbox Series X se lleva la delantera. Utilizando tecnología de AMD con su procesador Zen 2 que alcanzará hasta 12.155 teraflops de poder de procesamiento, 8 cores CPU y 16 hilos, una velocidad de CPU con capacidad de entregar una frecuencia de 3.8 GHz y GDDR6 en su memoria RAM. Entre muchas otras cosas técnicas hacen que Xbox Series X sea una tremenda bestia y que de acuerdo a los comentarios de Microsoft, será capaz de entregar resoluciones de hasta 4K y 120 frames, además de que promete y ha demostrado en un sinfín de pruebas que reduce el tiempo de carga de los videojuegos considerablemente. Sin duda gracias a todas estas características, Xbox Series X será capaz de brindar una característica que será clave en esta nueva generación. Y te hablamos del Ray Tracing de DirectX, el cual estará disponible y hará uso de la aceleración por hardware para lograrlo. Ray Tracing reemplaza todos los trucos que los desarrolladores tienen que hacer para lograr algo parecido a luces y reflejos, y en cambio nos brinda experiencias logradas a través de físicas dinámicas hechas al momento. Esto agrega una nueva capa de realismo a nuestros juegos, que antes solo era capaz en una PC, y que ahora Microsoft pone esa tecnología en nuestra pantalla favorita por primera vez. Sin embargo, en esta vida no solo es, entre más mejor. Y falta que los desarrolladores realmente aprovechen todo lo que esta pequeña poderosa caja tiene para ofrecer e implementar de manera inteligente todas y cada una de las características del Xbox Series X. Algo muy importante que creemos que es necesario mencionar es que todo esto solo será capaz en un Series X, dejando fuera de la contienda a su hermana menor la Xbox Series S, que aunque sí es más barata y ofrece algunas de las características como retrocompatibilidad, si lo que queremos es una experiencia realmente de nueva generación, la opción indicada es el Xbox Series X. Entonces con todo esto. ¿Por qué comprar un Series X? Como puedes ver, Microsoft está preparando el terreno para hacer de Xbox una consola increíble, aunque como bien dicen, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ahora sí, depende de Microsoft cumplir con lo más importante, que es entregar una experiencia de juegos inolvidable a todos los gamers. Recuerda que el Xbox Series X está programado para ser lanzado el próximo 10 de noviembre, así que aún te queda un poco de tiempo para decidir por cuál console irás. ¿Cuál crees tú que sean las mejores características de la nueva Series X? Si después de esto aún te quedan dudas o quieres comentar con nosotros sobre este o cualquier tema, no olvides pasarte por nuestros comentarios donde intentaremos disipar todas tus dudas. Si te interesa saber sobre el PlayStation 5, la competencia directa del Series X, te dejamos un link a nuestro video y así tener la información completa sobre ambas consolas. Esto es Glitch Pop y recuerda seguir nuestro canal para no perderte nuestro contenido. Yo soy Checo y espero verte pronto con un nuevo video.